¿Qué tal amigos? Permítanme este comentario porque más vale que lo sepan. El pasado domingo 3 de abril se iniciaron las campañas político-electoral rumbo al 5 de junio para que la ciudadanía en Tamaulipas elija a su próximo gobernador. Hoy no vamos a hablar del de candidato al que le sobraron sillas, ni tampoco vamos a hablar del candidato que está en su zona de confort y que se siente más seguro. No, hoy voy a hablar exclusivamente del ingeniero César Augusto Verástegui, conocido como el truco, que ha iniciado con un pie derecho en el primer minuto del día su campaña. Quiero decirle que la mayoría de las encuestas le favorecen en este momento a César del Truco. Por una razón, desde hace mucho tiempo ha trabajado la promoción de su candidatura con un equipo que no deja dudas de su profesionalismo. Hoy, como arte de magia, aparecieron en todos los espectaculares sus leyendas, su fotografía, su propósito y su lema. Hoy, en todo Tamaulipas, en el transporte urbano, está su imagen en la radio y en la televisión. Las encuestas razonables son las más presentadas, porque hay algunas que están desfasadas, sin embargo las más razonables son las que dan un par de puntos, tres puntos, y hay otras que dan mucha diferencia, pero en todas, para el arranque, César Augusto Verástegui, el truco está encabezando las encuestas. Y tal vez... Una de las características, según me dice la ciudadanía, es que es un hombre raza. No presume su profesión, no presume su talento, pero tampoco ofrece compartir su gobierno. Su gobierno será un gobierno que le permita a él cumplir con lo que la gente le ha pedido, porque el poder dice no se comparte y no se comparte con nadie ni con ningún familiar para que no crean que hablar con un primo o un amigo ya van a conseguir con tiempo el trabajo no el poder no se comparte porque el poder le pertenece al pueblo porque así votará según lo dice el próximo 5 de junio hoy creo amigos que será una competencia interesante pero debe de ser una competencia de escucha. Tenemos que escuchar a los tres candidatos. Tenemos que saber qué promueven, que no sean solo palabras, sino más bien proyectos que tengan eh, la realidad de una solución inmediata a corto y a largo plazo. El truco en este momento está en la mira de muchos que lo colocan ya arriba de las encuestas. Pero ¿sabe usted? En política y en campañas todo puede pasar. De un día a otro o se despegan o cambian o es diferente la proyección. Lo importante le digo a usted que hoy en día es escuchar sus propuestas. ¡Ah! Y que sepan los jóvenes que van a ser incluidos por sus habilidades para que estén dentro del gobierno del truco. Ah, y que sepa la gente que quiere invertir y hacer un negocio y despegar a su familia en lo económico, que sepan que va a haber fideicomisos. Y que sepa también la gente que para que todo esto suceda, el truco ofrece seguridad en los 43 municipios, con los pantalones bien puestos. Pues muchas gracias por su atención y hoy quise que usted se enterara porque sí. En Inforradio le decimos, más vale que lo sepa.